En el principio de todo, solo había silencio, hasta que el conocimiento se hizo voz, y la voz conversación. La infinita generación de conocimiento estuvo cerrada para las mayorías, hasta finales del siglo pasado, cuando la ciencia y las ideas se abrieron para todos con el Movimiento Internacional de Acceso Abierto, que hizo de las producciones científicas un bien común. México se sumó al Open Access hace poco más de una década y nuestra universidad ha liderado el movimiento en el país con la formación de Redalic el mandato institucional de acceso abierto y el impulso a las reformas en ciencia y tecnología. Hoy, la Universidad Autónoma del Estado de México presenta con orgullo la primera oficina de conocimiento abierto en México.